Tapas de español Pequeñas clases de lengua para aprender y disfrutar Hoy tenemos presente, formas irregulares, primera parte Recuerda, existen verbos regulares y verbos irregulares En este vídeo, vamos a ver los irregulares. Hay verbos que cambian mucho como ser, soy, eres, es, somos, sois, son y otros no tanto, como hacer, hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen. Vamos a empezar por los más difíciles. Los irregulares totales Ser Soy Eres Es Somos Sois Son Ir Voy Vas Va Vamos Vais Van Estar Estoy Estás Está Estamos Estáis Están Repite. Ser. Ir. Estar. ¿Quieres repetirlo? Ahora vamos a ver los verbos de cambio vocálico. Solo cambian unas vocales en la base, el resto es igual. Observa. Recuerda, solo hay cambios vocálicos en las siguientes personas. Primera persona del singular, segunda persona del singular, tercera persona del singular y tercera persona del plural. Son los llamados verbos bota. Existen cuatro tipos de verbos con cambio vocálico en presente de a sentir yo siento de ahí, pedir yo pido de o a u poder yo puedo de u a u jugar yo juego empecemos sentir Siento, sientes, siente, sentimos, sentís, sienten Otros verbos con cambio vocálico de E a IE Calentar, empezar, despertar, mentir, sentir, perder, entender Repite el verbo sentir Ahora, prueba tú con estos verbos. Perder y empezar Perder, pierdo, pierdes, pierde, perdemos, perdéis, pierden. Empezar, empiezo, empiezas, empieza, empezamos, empezáis, empiezan. ¿Quieres repetirlo? Pedir Pido Pides Pide Pedimos Pedís Piden Otros verbos con cambio vocálico de a i Medir Reír Despedir Impedir Vestir Repetir Servir Elegir Seguir Repite el verbo pedir Recuerda que a veces cambian letras para respetar el sonido de la base. De seguir no es yo siguo, es yo sigo. Sigo, sigues, sigue, seguimos, seguís, siguen. Y de elegir es yo elijo, eliges, elige, elegimos, elegís, eligen. ¿Quieres repetirlo? Poder, puedo, puedes, puede, podemos, podéis, pueden. Otros verbos con cambio vocálico de o a ue, contar, costar, dormir, encontrar, volver, soñar, recordar… Repite el verbo poder. Ahora, prueba tú con estos verbos. Volver y dormir. Volver. Vuelvo, vuelves, vuelve, volvemos, volvéis, vuelven. Dormir. Duermo, duermes, duerme, dormimos, dormís, duermen. ¿Quieres repetirlo? Jugar, juego, juegas, juega, jugamos, jugáis, juegan. No hay más verbos de cambio vocálico de u a v, solo jugar. Repite el verbo jugar. ¿Quieres repetirlo? ¡Vamos a jugar! Localiza los verbos incorrectos. Nosotras pedimos. Correcto. Ellas dormen. Incorrecto. Es ellas dormen. Duermen. Comprobamos. Puedes, cerramos, están, visto, perdéis, entiendo, impiden, repiten. Comprobamos. Eres, sirvo, elijo, juegas, vas, cuentas, vuelven, estoy. Completa las actividades en profedl.es Estos vídeos te pueden interesar. Gracias. Más materiales en profdl.es.